día de hoy venimos apresurados porque ya casi inicia el partido, un famoso clásico Mario. Sí, es el partido Chivas versus Atlas. Exactamente Mario, solamente que es muy importante ese partido Mario, nomás que ahorita venimos rápido porque venimos a comprar botanas y nos hizo un poquito tarde Mario. Sí, ya estamos a punto de que inicie el partido y pues vamos a ver si alcanzamos Paul. Exactamente. Queremos dejarles una reacción de ahí del de partido Chivas versus Atlas. A ver cómo nos va a los chivistas si sí. nos ganan Porque fíjense, están jugando una, unos cuartos de finales Dale de cuenta que el que pierda, pues se va queda eliminado Si nos va bien este, este, este partido Exacto Mario, y pues ya vamos un poquito tarde Como pueden ver son las 8.52 Y empieza las 9 el partido Lo bueno que ya llevamos aquí las botanas Ya tenemos refresco Y, y vamos a reaccionar al partido vamos, Mario Vamos, vamos a ver cómo nos va La chiva, miren, aquí está, mira Es la mismita ya a punto de iniciar el partido. Ajá, exacto. Vamos a ver, ¿cuántos goles pronosticas, Paul, tú? Yo la verdad te seré ganar? sincero. No, no, este, le voy a las chivas, pero créeme ah. que, que no, no soy muy seguro de que vaya a ganar Chivas, pero sí le calculo que, que gane ese partido 2-1, porque la verdad el Atlas ha ganado, ha ganado muy bien pues y, es y ha jugado es muy bien. ¿El campeón, Paul, ahorita en la Ajá, pero yo le, le calculo 3-0. Por ser aficionado. Las chivas, ajá, exacto. Por ser aficionado de las Chivas, Mario, pues yo le calculo que quiero que gane las Chivas para así poder ir a un partido, Mario. Ahí al final van a ver. Yo un 2-1 a favor de Chivas también. 2 uno, bueno. Y pues ahorita vamos a ver cuánto es lo que quedaron. Ajá, exacto. ¿Y qué van a hacer ahorita, Paul? Pues ahorita se me antoja hacer unas palomitas antes de que inicie el partido y que ya casi inicia. Pero. Pues hay que prepararlas junto sí. con las botanas estas que acabamos de comprar, que son como duritos, Mario. Pero ahorita solamente vamos a hacer eso y voy a hacer palomitas. Entonces vas a preparar las palomitas, por Sí, Mario, pero las vamos a hacer a las artenas, no en el microondas, como normalmente estamos acostumbrados Ay, ¿a qué todos decir, a hacerlas. Las no vas a hacer con, ¿Con semillas. ¿no? Ajá, semilla natural que ya tenemos, de hecho aquí tenemos. Y como somos bien... Palomiteros, Mario, también tenemos más semillas de palomitas Sinceramente, el Atlas viene de ser campeón en el torneo pasado Y pues vamos a ver cómo nos va Ya miren, ya está a punto de iniciar Y okay, miren, fíjate, ahí es Mario, donde se va a jugar en el estadio de Chivas Ah, el Omni. Live Próximamente Life. iremos, por favor Exacto, Mario Yo la verdad sí quisiera ir ahí También les quiero contar algo Si vamos a ese estadio sería la primera vez que iríamos, Mario, al Omni Live por ustedes Para que vivan esa experiencia con nosotros Yo quiero sentir esa vibra que se siente en el estadio con toda la afición Que ya no se llama Omni Live, Mario Ya se llama Akron Estadio Akron Ah, ¿no? exacto Pero al principio se llamaba Omni Life. Pero... Próximamente vamos a ir a ese estadio Si pasa Chivas a finales Que avance más Vamos a estar ahí apoyando a la, a la Chivas Paul. Primero Dios, todo depende de este partido también Que ¿no? gane, exacto Ajá. Y pues ya van a empezar, Paul Ahora sí, yo pienso que vamos a ponerlos Enfrente de nosotros Y ya, ahora sí, va a comenzar El pitido de inicio si hay goles Ahí vamos a, a festejar, Paul, ¿eh? Eso, sí, si marca. hay goles en contra, pues ni modo. Han de saber que el Atlas también es de Guadalajara. Y se me hace que va el primer gol. Oh, ¡Oh, Mario! A los a primeros punto. 23 segundos del Estuvo partido. Estuvo a punto, Paul. Estuvo a punto, pero... No, apenas va iniciando esto. Apenas va iniciando. Apenas van calentando los motores. Ahí va. Ahí va. Poquito y entraba, Paul. Ahí faltó un poquito y... Ay, ah, le pegó mal, Paul. Pues ni modo, ahí los vamos a dejar, Paul. Como decía Paul, el Atlas es de Guadalajara. Incluso todos los de Guadalajara, casi hay mayor atlas en Guadalajara que Chivas. Ah, ¿no? exacto. Porque ya de cuenta que el Atlas es el equipo de, del pueblo, realmente de ahí de Guadalajara. Realmente en Guadalajara hay dos estadios. Uno que es el del Atlas, que es el Estadio Jalisco, y el otro que es el de, el de Chivas. Chivas. El de Chivas, se llama, llama Estadio Akron. Es muy chido, están muy buenos los dos porque están demasiado grandes. Uh -huh. Pero existe la rivalidad entre Chivas y Atlas desde, desde, toda, la, desde toda la vida, porque han sido el clásico... De, de, la, de la capital de Jalisco, que es Chivas Atlas ah, por eso es clásico tapatío, porque a toda la gente de Guadalajara les decimos tapatío y eso significa que es la rivalidad de Jalisco contra Jalisco, o sea es algo... De es, años. Es, es, un, es un partido muy muy aguevido sinceramente uh -huh. y se pelean por el orgullo sí. de, de quién es el mejor de la ciudad Exactamente Mario, como lo es el clásico que todo el mundo conoce de México, que es Chivas América, el clásico nacional, Ajá, ahora ya se ya. llama, ese es el nacional y ese es el Tapatío porque los dos son de Guadalajara Ajá. Si llega a jugar Chivas América, un clásico nacional en semifinales o en la final, wow, va a estar Qué chido, va a estar muy bueno Pero si sí queremos ir, sinceramente queremos ir, queremos ir a grabarles la pasión de cómo se vive en un estadio de Ajá. Chivas Yo sinceramente pienso que la, gana la Chivas porque llegó en un momento muy bueno y está jugando muy bien Ahorita todo va calmado todavía Pero porque... Sí, son los primeros minutos Como Ajá. ven, mire, yo ya me puse la playera Oficial de la Chiva. Es que ahorita Mario está en la banca, ahorita va a entrar al juego. Sí, va ah, a calentar. voy a calentar para, Entonces, calentar para, entrar, para entrar al juego de Chivas. <risa> ah, ¡Portero! Ah, ¡No! Chihuahua. No, sí, Con la defensa, el pinche defensa. Diario, diario, diario, vale. Te no, estoy diciendo no, no, no, no, no Es que Fue error de la defensa Por eso lo que te digo que No, vale, te digo Sigo, Siempre se confía de más Y por eso le va como le va Un gol bien tonto, de veras Ahí se los vamos a dejar de todos modos Teniendo la ganada siempre No, no, no, no Siempre no, no. pierde Te digo a veces Chivas hace lo que es lo que le falta, un poco de defensa y más portería. Un portero bueno y una defensa buena porque en delantera está muy bien, pero... Pero bueno, todavía no termina, todavía falta... Bueno, ya lleva media hora el primer tiempo casi. Son de 45 minutos cada tiempo. Todo puede suceder. Chivas. Chiva. Chiva. Chivas, hay que dar apoyo po, a la afición de Chivas, Chivas, para que se motiven. Es lo malo que no me escuchan, Mario. No, no me escuchan, pero bueno, ya hay mucha gente también gritando lo mismo. Chivas, Chivas. No me... Chiva. sí. Creo que ya falló mi pronóstico de 3-0, porque ya no va a ganar. Ah, exacto, Mario. Ya, ahora va mi pronóstico. Mira, mal. qué burro. Andan dormidos, eh, andan dormidos. Por echar la sal, pero yo pienso se van a ir en cero Chivas en medio tiempo ah no sí yo también a medio tiempo sí sí creo que se que quede 1-0 cero. pero cero medio tiempo. ya después yo siento no, o sea, no le yo calculo. siento que va a remontar Chivas en el segundo tiempo vamos a ver cómo lo juegan si lo juegan mejor yo la verdad quisiera es que si sí Mario. que ganar o <risa> pues yo también pero no se les ve ¡Oh! Estuvo cerca pues es que ya se tienen que arrimar más, se tienen que animar a tirar, no han llegado ni una realmente, es la primera de todo el partido que llega, y es un tiro de distancia muy larga, pero se tiene que ser un poco más cerca, igual si la mete, si la mete, sí la mete. Pero, Chihuahua, son tiros muy fuertes. Sí, pero se tiene que arrimar más y animar Chivas a tirar más. Régol, régol. No, es que no, no. Ah, no... Segundo, Chihuahua Chivas. En qué pensando ahora Chivas. Un gol muy tonto de vuelta en la defensa, es lo que te digo. Pues ah, estoy diciendo, 2-0, minuto 44. Te estoy diciendo, la está muy bien. No, no está jugando bien, la defensa de Chivas está jugando muy mal. No ha llegado Atlas, no ha llegado nada, sinceramente. Por eso, pero de otra forma. No, pero no, no está jugando nadie bien. De Chivas. otra forma se ve diferente, Mario. No, pero Chivas está jugando mal, nadie está jugando bien. No ha llegado Atlas para nada tampoco. Solamente dos llegadas y dos goles en todo el partido. Al final de cuentas, Chivas está jugando mal y lo que cuenta son los goles. Exacto, bueno, se acabó el primer tiempo. Pablo, de primer de tiempo de decepción de Chivas, sinceramente. Para bueno, Paul, vamos a seguir. Ahorita les vamos a mostrar el segundo tiempo. Estoy triste porque vamos perdiendo. Vamos, vamos a tener que darlo todo Mario Ah, pero no jugamos Tenemos ¿no? que jugar, tenemos que jugar Si yo estuviera jugando ya hubiera metido unos 3, 4 goles ahí. Ya va a empezar el segundo tiempo A ver ah, si Chiva sí. remonta O de perdida empata A ver, vamos a ver a ah, ah, Chivas sí. Tengamos mucha suerte, hay que, hay que pensar cosas chidas Hay que vernos en la final para ganar Esperemos y entren con ganas Ahora sí a jugar, ahora sí con, con huevos, Con ganas, Mario. Ole, <ríe> ole, ole, ole, Chivas, Chivas. Bueno, mandamos para motivar. <ríe> Qué motivados estamos. Ole, oh, ole, estamos así. Pues es que, Paul ahorita yo estoy 13. Es que empezamos con, con desánimo. Oh, oh. Te <risa> salvó Chivas de otra Se salvó, se salvó el del tercero. de tercero Chivas Anda lento Chivas anda Mi en pedo. cámara lenta Primer tiro de esquina en todo el partido de Chivas Esperemos la jueguen bien los tiro de esquina Porque pues es la única oportunidad ahorita que se ha visto en todo el partido una chilena ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Empate! ¿Qué Ay, qué ¡No es no una! ¡Es empate! ¡Pero no tendría que baje. caer! ¡Gol! ¡Tendría que bueno, caer! Es, gol, sí, no, es, no, que, es que no se le ha presentado la oportunidad Como tú dijiste ¡Exacto! ¡Gol! Ojalá y Chivas sobre. Vamos a empatar. Vamos a empatar. ¡A, empatar, a, empatar. a huevo! <risa> ¡Se dice el México. ¡Gol! Sí, yo pensé que. La... Sí, <risa> te dije. Mario. Tienen que... la Jugaron bien, Mario. La jugaron bien. ¡Gol! Tienen que empatar. Está Chivas. con vida todavía. Chivas claro, se... claro. todavía no está muerto. No manches, güey. ¡Ah, ¡Qué buena la mentira! ¡Qué buena! el chicote, calderón! Pero... la mandas muy rebotada, canijo! ¡Qué pues! ¡Qué pues! ¡Qué pues, chivas! ¡Qué pues! ¡Ay, no, qué error! ¡No, pues que Dios va a ser muy... Sáquenla, sáquela, sáquela de no, no, no, no, ahí, sáquela, no, no, no, sáquela! No, no, no, ya. Cámela el juego, sácala, explótala, o sea, viéntala Vamos, mi sácalas, nene, sácalas. vamos. Vega, ándele, oh, carajo, oh, ándele. No. Le dio un pelotazo en la cabeza. No manches, se ¡Eh, va, va, va. No. ¡Ay! La falló, la falló. La alcanzó a topar, por favor. No, manches. De todo modos estuvo buena esa jugada. Mira. Ah! Oh. Oh. oh! Le Ya vi, se lo ya, vi ya vi por qué no lo dobló. Ya oh. vi, no ve no más. Qué oh. Oh. <ríe> Ve el golpe tan fuerte, padre, pues. La, la tapó con, con la cabecita. No manches. Ya me imagino, ¿no? Pues sí, yo hasta dos días iba a durar ahí no, tirado, exacto, Mario No manches. Imagínate ese golpazo ahí. No, pues está eh, No, no ya estuviera llorando y ahí. No. Fácil. No, yo pienso que todos los hombres. Todos los hombres ¿no? bien bofiados Bueno, Quédate tío, pues, la chivas. vámonos, adelante. Macía Quédate las chivas, quédate la chivas ¡Ay! ¡Hijo de tu mouse! ¡Más cerca! ¡No vayas! a de gol! ¡No vayas! el empate! ¡No! ¡No, no, no! poquito más! ¡Qué coraje! La besó la portería nomás del poste de derecho ¡Oh! lo va a soplar y se meta oh. iba bien iba bien deben de pensarla muy bien esa jugada o oh, un riflazo muy fuerte por abajo esa jugada puede ser la última de chivas oh. Oh. buena Macía. fue buena buena pues le, le, el portero la tapó bien se acabó perdieron la chivas pero todavía todavía no está todo perdido oh. Es un solo gol la diferencia. Pero tiene ahorita obliga a Chivas a meter dos para el siguiente partido. Sinceramente, el primer tiempo lo jugaron muy mal. No hicieron nada. El segundo fue muy bueno. La verdad, Chivas intentó. Ah, exacto. Pero, pero vale, todavía, vale, vale. Todavía, todavía le falta otro partido, otros 90 minutos. Y yo siento que ahí la gana Chivas. Precisamente... Volvemos a perder, falta un partido y esperemos no perderlo porque pues ahora sí es el definitivo. Vamos a ganar, Paul, vas a ver. El próximo, tú sabes, el jalisco es de Chivas. Pues ya, finalizó 2-1, perdió Chivas. Exacto. Perdieron las Chivas, voy a llorar ahorita. Es algo nuevo en el canal, esperemos les haya gustado. O sea, si les gusta esta idea, coméntenos ahí. Van a hacer reacciones. si les gustaría la reacción del siguiente <ríe> partido. Esperemos les haya gustado este video, Mario. Sí, esperemos, Chivas de el próximo para ir Ajá. Y quiero que ustedes sientan la vibra En el estado de Chivas Sí, la verdad, sí, Mario bueno, Espero le den like se suscriban. Activen la campanita. Y recuerden, Mario, este seguirnos en nuestras redes de Facebook y de Instagram. Sí, porque queremos llegar, 10, 000, Ajá, queremos llegar a 10.000. Queremos llegar a 10.000 en Facebook y darle like y seguir, que es muy importante para nosotros, ya que queremos que llegue a más personas nuestro contenido, así como todos ustedes que nos ven. Nos vemos en el siguiente video. Y arriba de chivas, van a ganar el siguiente eh, partido. A ver. Ahí coméntenos, Mario, si les gusta este contenido. Hasta el siguiente video. ¡Nos vemos! OKAY! Another video is it's super simple! Try and suck!